Bueno, nos encontramos en Ibagué, Tolima para descubrir el centro y ver cómo está la gente aquí Bueno, me dijeron que hacía mucho calor pues no sé si hoy está haciendo menos calor que costumbre pero la verdad no me da tanto calor o sea, me parece que el clima está como perfecto ni tan caliente, ni tan frío normal, por eso es que tengo la chaqueta todavía puesta y entonces nos dirigimos hasta la Plaza Bolívar de Ibagué, Tolima y bueno, un poco engañado porque quería comer lechona y no encontré lechona, y eso que el, la lechona es de Ibagué. Pero en el centro no, no es que haya tanta lechona. Bueno, igual hay buena comida, es lo que cuenta, y buena gente. Eh, bueno, el centro me parece bastante limpio y hay mucha música. Ah, sí, que creo que, que Ibagué es como la capital de la música, ¿no? Bueno, vamos a preguntar si es así o no es así, pero creo que sí. Buenas tardes, ¿le puedes unas preguntas? Gracias. Bueno, vamos a ver si es la capital de la música y si de verdad la lechona es tan rica aquí. Aunque, bueno, sabemos todos que no sé si la lechona es muy rica, es un plato que me gusta mucho. No me acuerdo en el video donde hablo de los platos favoritos y menos favoritos de Colombia. No me acuerdo si menciono la lechona, pero sí es algo que me gusta bastante. Pero lástima que no la vendan tanto. Bueno, en Bogotá tampoco es que la vendan en cada rincón, pero no la encontré todavía y entonces um, hoy es domingo um, está un poco vacío pero bueno, tampoco muy vacío, pero no está tan lleno y lo bueno es que como decía es que me gusta el centro porque es como limpio y no me parece tan peligroso porque muchos me han dicho que había mucho desempleo en Ibagué y que era un poquitín peligroso pero pues como en todas partes me parece eh, bueno a ver, creo que me perdí mi que derecho estaba la Plaza Bolívar. Eh, no sé todavía. ¿Qué pena es que apenas de la Plaza Bolívar. La Plaza Bolívar ¿dónde queda. Plaza Limata. ¿Esa es la Plaza Bolívar? Ah, esto, gracias. Bueno, creo que llegué a la Plaza Bolívar. Sería como acá. ¿Quién sabe? Y aquí está como la gobernación del Tolima. Parece más un hotel que una gobernación, pero sí, normalmente es gobernación, entonces sí, eso sería... ¿Qué pena es la Plaza Bolívar? ¿Y esa cuál es? es, esa cuál es? El Murillo. Murillo. Ese se llama el Parque de la Paloma Caída. ¿Y por qué se llama Parque de la, la Paloma Caída? Porque solo vienen viejitos. ¿Sí? Ah, ya. <risa> no, no la sabía. <risa> Para YouTube. ¿A YouTube? Sí. Somos yuteros. Mango guayaba, mango rico, mango. Él es pareja mía. ¿Sí? Él es la No, oh, oh, mentira. <risa> ah, bueno, entonces, si quieren comer mango en mi baguette, los recomiendo en ya ya. No, no, no, no, no. ¡Ay, amiga! ¡Amiga! ¿Y ustedes el Y nos parecemos los dos. Pónganme un barba. mango, pongan mango. Sí. un mango. Ah, la no, qué pena el es que yo estoy lleno acaba de almorzar. Sí, no, ¿Y usted dónde lleva Gué? No, ¿nos usted somos? dónde es? De Francia. ¿De Francia? De Francia. Sí. ¿Y usted De acá de Ibagué. ¿El bagué? Sí. Hay hamburguesas? Sí. Pues sí, yo estaba buscando la leche, no pero casi no se encuentra en Ibagué. Sí. ¿Te, ¿Te traigo un plato ¿te traigo un plato? Pues ya la... Vale, que ¿Sí? ¿Para que nos lleve? La próxima es decir, ¿dónde es? Por acá. ¿Te lo traigo? No, pero ahora está no. lleno. ¿Y ah, hamburguesa? Sí. ¿Más gaste ¿Vale? que acabé de comer y es verdad oh, que... que que nos gasté a nosotros Ay, que, que traje mucha plata para el viaje Mañita, vaya, <ríe> bueno igual les hago publicidad si quieren mango okay. vengan a ver a cómo se llaman bueno ya van a comer mucho a mango rico bueno gracias Hágame. bueno seguimos entonces buscando hamburguesita la eh, no, hamburguesita no es <ríe> lo que ellos querían no eh, la plaza Bolívar bueno, los paloma caída aquí, porque bien viejitos me hace parecer a otra plaza que había grabado en Manizales que se llama también el palo caído o algo así Bueno, a ver, si sí, está muy llena esa plaza vemos no que hay mucha gente, hasta el domingo me imagino muchos juegos para los niños Bueno, ahora vamos a preguntar, ah sí se me olvidó preguntar, bueno, están como ya afan hechos eh, preguntar si es la capital de la música y qué Bueno, ya creo que veo una iglesia, estamos acercándonos, acercándonos a la plaza Bolívar pero ya casi es de día, ya son como las 4, de noche verdad a ver. es bonito, hay muchos, muchas palmeras es hermoso parece el centro de Bogotá un poquito, pero siendo más caliente entonces el clima me parece perfecto, ni frío ni caliente bueno, no sé, es la primera vez que estoy acá, pero no sé si es así todos los días pero la verdad sí es que parece muy sabroso. Bastante. Ah, ya. Creo que llegué a la plaza Bolívar. Que está por acá. Bueno, lastimosamente llegó el peor camión del mundo para hacer comercial para recoger la basura. Pero bueno, para decir que si sí, la ciudad es limpia porque vienen muchos camiones a limpiar, incluso los domingos. Bueno, lastimosamente que los olores no ayudan aquí y los... tampoco. La catedral. De Ibagué, o eso creo que es la catedral de Ibagué. Es como bonita la catedral, pero no sé cómo se llama. Se va a preguntar a alguien. A ver, crucemos y preguntamos a ver cómo se llama esta hermosa catedral. A ver, cruzo. Ay, Sí. Y aquí está la plaza Bolívar. Estamos llegando. A ver, ahora preguntemos cómo se llama esa catedral hermosa. Uh. Entonces, si preguntemos a ver cómo se, se llama la catedral de Ibagué. A ver, pero es que todos están como sentados, me a preguntarles Buenas tardes, señor. que pena. ¿Cómo se llama la catedral de, de Ibagué? ¿Usted es de Ibagué? Sí. Y es verdad que Ibagué es la capital de la música. Sí, sí. ¿Sí? ¿O señor. que le gustó mucho la música, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí. Sí. sí. sí. sí. ¿Y algún día gustó pues, comida lechona? ¿Usted sabe por dónde puede encontrar lechona por acá? Con la... Lo que por la palanca. Sí. Sí, es que a mí me encanta la lechona y es de Ibagué, ¿cierto? Ah, listo, listo. ¿Listo? Ahí el tamar. Y el tamal. Y el tamal. Y el tamal. Sí, y el rico. Bonifacio. ¿sabes? Ah, listo, muchas gracias. Bueno, entonces si hagamos el recorrido rápido sobre el, la Plaza Bolívar. Que normalmente las plazas de, de Colombia, y de las ciudades, están vacías. Pero esta tiene muchos jardines. O sea, normalmente son como parques con ladrillos y cosas así. Pero esta sí tiene mucha verdura fuentes, es muy bonita parece un poco a la plaza caíseo de Cali, pero sin palmeras y sí, entonces se sí, bonito, uy, perro. aquí está una estatua vamos no sé. a mirar, a ver, a ver, a ver, ver. que es el señor Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Bolívar Sí, obviamente, esa es la plaza Bolívar. Bueno, entonces ya. Mucha gente, muchos niños. Voy a dejar el recorrido por Ibagué. Una linda ciudad. Y bueno, si te ha gustado el video, no olvides un like y suscribirte. Y yo voy a seguir buscando mi lechona. Un poco de toda la ciudad. Para esta noche, por lo menos, porque ya el almuerzo comí mucho. Bueno, hasta luego.